Hoy es un día importante para la ciudad de Córdoba y fundamentalmente para el barrio de Levante, para el distrito sureste y también para el casco histórico, porque cumplimos con una reivindicación histórica de la ciudad, hemos arreglado una parte importante de la Ronda del Marrubiá, ya se restauró la muralla y quedó en perfecto estado y en puesta en valor y hoy hemos inaugurado el carril bici de la Ronda del Marrubiá. Es un carril bici con un acerado importantísimo y es un carril bici fundamental para la conectividad del carril bici ya preexistente en la ciudad. Es un carril bici que une barrios, varios barrios de, de Córdoba y además, bueno, pues ...hace ya prácticamente casi la conexión directa... ...casi hasta Medina Sahara... ...por lo tanto, eh, eh, es un día importante como digo... ...porque se cumple una reivindicación histórica... ...y es un día muy importante porque mejora muchísimo... La, ...el carril bici de la ciudad de Córdoba".